Hola amigos, bienvenidos a este vídeo, vamos a ver cómo subir un tipo de letra, una fuente a Canva. Vamos a utilizar algunas de Google Phone, o por lo menos una, para hacer el ejemplo. Aquí tenéis multitud de tipos de diseño de letra. Vamos a ir a ver las más populares. Esta está guay, pues hacemos un clic sobre ella. Y le damos a descargar familia, download family. Se descarga el zip. Vamos a extraer. Bueno, pues esta es la carpeta extraída. Bueno, si la queremos instalar en nuestro PC, ya que estamos, simplemente hacer doble clic sobre el archivo que acaba en ttf Le dan a instalar. En unos segundos se instalará y ya la pueden utilizar con todos los programas. O aplicaciones, claro. Ya estamos en Canva. Vamos a ir a Marca. Tenemos que bajar hasta donde pone Fuentes de la marca y subir Fuente. Entramos a la carpeta y seleccionamos el archivo que acaba en ttf Sí, subir Fuente. Y ya la tenemos subida, pues para borrarla es darle al cubo de basura. Para agregar nuestra fuente a un texto, pues simplemente ya seleccionamos el texto. Nos vamos a esta parte. Aparecen los diferentes tipos de, de fuente, pues seleccionamos la nuestra en el apartado de fuente subida. está, como solo tenemos una. Aquí también nos permite subir una fuente directamente. y aquí lo tenemos espero que os haya gustado un saludo buen día chao chao chao